Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy... Hoy es especial, ¿por qué? Porque es que hoy, el video de hoy trata acerca de No uno, sino dos pakuganes Pongo una carta y explico todo esto Este video salió un poco... A ver, lo quería hacer, sí, pero no tan pronto A ver, lo que pasa es que ayer estuve grabando un video De un unboxing muy especial de unas cartas eh, Portal y poder Y lo que pasa, se estropeó el archivo Todo ese año fue una pena porque era un gran video Y, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Se estropeó el video, se estropeó todo Entonces al final no pude, pues no pude subirlo no puede hacer nada, ¿no? Espero que les vaya a gustar mucho este video Recuerden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram Todo lo dejaré aquí abajo en la descripción Perdón si no he contestado mucho últimamente Instagram y todas estas cosas Pero es que he estado muy ocupado Y no he podido contestar Créanme que yo contesto Trato de contestar todo lo que puedo Pero en 5 minutos se me vuelve a llenar Y llenar de mensajes Entonces, muchas gracias por los mensajes No digo que no me escriban Muchas gracias, de verdad Trataré de contestar más Pero, pues créanme que... Ahora mismo no cuento con el tiempo para poder sentarme y decir, bueno, voy a contestarle a todo el mundo. Pero bueno, empecemos con el video. Bien, antes de esto quiero mostrarles algo El día de ayer grabé un video sobre estas cartas de acá Son todas estas cartas que llegaron eh, Se perdió el archivo, no sé dónde quedó O sea, en un formato, no entiendo por qué, que no, no funciona Entonces no, no pude grabar nada Y pues bueno, miren, aquí están pues, todas las cartas, ¿no? Bueno, esta no, pero pues solo para que las tengan en cuenta Digamos que cositas bastante interesantes Y pues nada, era, era solo para contar eso En este canal ya hemos hablado de fusiones entre bakuganes no hablo de los Bakufusion, estos no, todavía no, todavía no llego a tenerlos. Hablo de fusiones que se dieron antes de pues Mectanium Surge, ¿no? Bueno, ya vamos a lo de fusiones como lo son Maxus, Maxus Dragonoid, Maxus Helios, Meta Helios, que también cuenta. Y hoy vamos a hablar de uno que se llama Meta Alter. Meta Alter fue una fusión que hubo entre Alter y Wyrus, si no estoy mal. Y esta fusión se da como por el mismo, al mismo tiempo que se dio pues la de Meta Helios, ¿no? ¿Qué necesitamos para esta fusión? Bueno, los ingredientes que necesitamos son primero un Altair, no importa el atributo, no importa lo que sea, un Altair, no hay problema míralo, muy lindo, este tiene 730 por eje, es muy lindo este Altair, me gusta muchísimo, y además necesitamos un Weird, míralo también es muy lindo es un one muy bello muy lindo, este tiene 690. ¿Qué pasa con esta fusión? Y aquí entramos un poco en conflicto. Esta fusión tiene una forma de ser, una forma especial de ser. Pero odio esa forma. O sea, la verdad, la odio porque... Eh, ya, ahorita la, ya, ya ahorita la mostraré, pero la odio. Odio esa forma porque me parece súper simple y no se aprovecha mucho lo que viene siendo pues Metal alter. Igual, si ustedes buscan en YouTube, van a ver un montón de tutoriales donde se explica cómo hacer a Metal Tire. ¿Por qué Metal Tair aunque sí tiene una forma de ser, nunca estuvo tan tan establecida. A ver, es que se presta para muchos cambios. No digo que no, no, que, haya, que no haya una forma oficial. A ver, que la estructura de los dos Bakugan se presta mucho para poder hacer como versiones propias de esta de esta fusión. ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a mostrarles cómo se arma a Metal Tire según Bakugan, según Speedmaster, bueno, según lo que quieran, pero oficialmente... Y luego les voy a mostrar cómo armo yo a Metal Altair y cuál es mi versión de Metal Altair. Pues para que ustedes tengan pues una idea de lo que yo me refiero y pues para que vean mi versión, ¿no? Y pues porque, hombre, me parece que es una versión en, en lo personal de una forma muy subjetiva. Mucho mejor que pues lo que viene siendo pues Metal Altair normal. Entonces, pues empecemos. Bien, primero tomaremos a Altair. Entonces, lo que vamos a hacerle a Altair es nada. Literalmente nada. Altair se va a quedar tal cual. El que más cambia en estas fusiones es Weird. ¿Qué vamos a hacerle a Weird? Bueno, a él primero le vamos a poner las paticas así, verticales. En muchas ocasiones si tienen este Bakugan van a darse cuenta que aquí hay un clic, Como que, por ejemplo, en este caso miren. Cuando pues se engancha, ¿no? Aquí se enganchó en el centro y se enganchó en el centro porque pues ahí está. Mucha gente deja las alas así como están. Y tú me dirás, ¿a qué te refieres con que las dejas así como están? Lo que pasa con este Bakugan es que él puede girar las alas. Las pones así. Y las giras. ¿Ves? Y quedan así. Mucha gente no. Entonces, girarlas o no girarlas, en esta ocasión, para este ejemplo, está un poco, como quieras, a tu disposición, no, no te voy a alegar, sino... Eh, para esta ocasión voy a dejarlas así como están. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a poner a alter así, de esta forma, y vamos a ver que aquí, si se dan cuenta, hay como un huequito, una, una especie, una suerte de... de de enganche y en las piernas de Altair de Weird ven, ¿ven que hay como una especie de eh, saliente una suerte de saliente también está como un poquito enganchado entonces vamos a unir las dos partes así de tal forma que se enganchen así ven que un poco enganchado por las dos salientes y la cara de Weird va a quedar enganchada junto con la saliente en la cola de Altair Así, ah, y así es una forma de armar a Meta Altair, esto sería Meta Altair, como pueden ver es un poco simple, a mí me parece pues interesante, pero no mucho, mucha gente le gira las alas, con el parece que está muy acertado, la verdad yo lo dejaría con las alas abiertas, pero bueno, esto sería Meta Altair. ¿Qué les parece? Opiniones. Pues no sé, a mí cuando lo vi me desencantó un poco porque pensé que sería un poco más épico. Entonces lo que hice fue que pues yo trabajé sobre la mía, ¿no? Entonces como les digo, vamos, ahora vamos a ver una versión de Metal y que me parece un poco mejor. Eh, mm, lo digo desde mi punto de vista, si a ustedes no les parece así, pues perfecto, no, no voy a ligar por esto. Entonces para esta ocasión lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger a Weird o Virus y vamos a girarle las alas, las dos. Exactamente las dos. Entonces llegamos aquí. Hay que tener mucho cuidado. Porque las alas de Weird pueden romperse. He visto mucha gente que se rompe. Igual se siente raro cuando se giran. Porque uno siente que se van a romper. De tal forma que nos queden así. Ven, así, bien abiertas. ¿Listo? Bueno, una vez están abiertas, vamos a poner las, las patas otra vez así. ¿Listo? Y no le vamos a hacer nada más. Ahora en el caso de Alter vamos a poner las patas del así. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos dos Bakuganes así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner estas patas de weird aquí, aquí. Y las patas de Altair las vamos a enganchar junto con las de Weird aquí. De tal forma que nos quede algo así. No sé si esta es otra versión oficial o lo que quieran La verdad no estoy muy enterado del tema eh, Si lo es, pues por favor díganme en los comentarios Pero pues esta es la versión que yo pienso Queda mejor con estos dos Bakugan Se mantiene por sí solo, queda un poco más alto Lo cual me parece que es pues como la idea de esto no Me parece que queda bastante bien Es la forma como yo lo hago Como siento que funciona Y pues ya, pues es una versión que a mí, me, a mí en lo personal me gusta mucho más que la otra Van a encontrar muchos videos donde se muestra Pero acostado, lo cual pues hombre A mí me gusta, pero siento que se puede aprovechar más Ah bueno, y en este caso pues en este caso, la, la cabeza de Weird no, no sirve, no sirve para nada porque pues, bueno, no se va a enganchar, ¿sabes? No, no puedes enganchar estas dos cosas. Y bien, chicos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que le hayan disfrutado. Espero que, que se hayan divertido. ¿Qué piensan de Metal Altar? ¿Qué piensan de esta fusión? Bueno, pues la verdad me parece a mí que es una fusión bastante interesante, es muy linda. ¿Otra fusión más en el canal? Pues sí, sí, señor. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que le den al like, que compartan, que comenten y que se suscriban. Y pues nada, chicos, nos vemos en otro video. Adiós. <musique>